Hola, hola, hola, hola Muy buenos días, buenas tardes, buenas noches Depende de que ahora estés escuchando este video Hola, amigos, amigas, amigues Bueno, bienvenidos a la trigésima segunda clase o sea la clase 32 hablando en castellano eh, eh, eh, eh, hablando en argentino clase número 32 10% de tus clases son 320 videos para convertirte en astrólogo así que te invito una vez más por trigésima segunda vez a que te sumes al centro aprender astrología fácilmente.com a que te pongas en contacto conmigo a través de mis redes sociales eh, de nuestras redes sociales ya sea youtube suscribiéndote dándole clic a la campanita dejando comentarios ya sea escribiéndome a mi mail cheiro2006 en números arroba, gmail .com, ahí me puedes pedir el pdf de este libro que es donde tenemos las palabras claves eh, lo hicimos nosotros en este centro aprender astrología fácilmente eh, mmm, también a través de facebook o de youtube eh, o de instagram que ambas son aprender astrología fácilmente nos encontrás así y también en telegram telegram es el más importante de todos en telegram tenemos un grupo eh, T.me Barra curso de astrología En el que permanentemente Somos ya una comunidad de 600 y pico O 500 y pico Casi 600 Que eh, eh, Permanentemente estamos hablando De astrología Estamos hablando de distintos temas Astrológicos Y entonces es la manera de ir adquiriendo Lenguaje astrológico Mientras tanto vas haciendo esto tu base tu potente base bueno vamos a la base del día de hoy este solcito acá en acuario recuerden que estamos combinando planetas y signos entonces tenemos tres palabras claves positivas y tres negativas el sol en acuario, todas las personas que nacen con este sol en acuario tienen estas tres luces o estas tres virtudes y estas tres sombras a esas virtudes son amistosos, son simpáticos y son humanitarios esas son las tres luces de Acuario, del sol en acuario las tres sombras del sol en acuario son críticos, eh, sufren de insatisfacción permanente y son individualistas. Bueno, espero que te haya gustado la clase de hoy, ¿nos volvemos a encontrar mañana? ¡Claro que sí! Mañana estamos terminando con este ciclo de el Sol en los 12 signos y pasado mañana vamos a empezar por supuesto con la Luna en cada uno de los signos. Chao, hasta mañana.